Nada más. Eh, para el partido de ida eh, nos va a tocar nos va a tocar ahora en la previa nosotros. Sí, a, a qué hora lo vamos a hacer? Eh, no sé. A la hora pues que hora ustedes hora, digan que yo pero, iba a decir que 1 eh, sea antes, por favor. 1-0 uno 1-0 cero, uno cero, uno cero, si Santos. que antes mejor. 1-0 Santos. 1-0 Santos. 1-0 sí. Santos. Yo voy 2-0 Santos. A ver, Leo Lecanda está con nosotros. León Lecanda está con nosotros para el reporte previo de lo que será este partido. León, saludos por supuesto. A ver, Santos contra Cruz Azul esta noche a las 8, tiempo del centro de México por la pantalla de ESPN. ¡Los esperamos! Saludos, Álvaro, amigos de Fútbol Picante. Santos Laguna sabe que gran parte de sus aspiraciones para coronarse en este Guardianes 2021 parten de lo que pueda hacer como local y por eso Carlos Acevedo hace hincapié en esta situación. Él, por lo tanto, consideran que un buen resultado en casa, una victoria en el partido de local, les puede abrir el camino hacia el título, el séptimo para la institución. Sí, obviamente sabemos que nos hemos hecho muy fuertes de local y esa va a ser la intención del, del equipo, ¿no? De, de salir a proponer, de hacer un buen partido de ida, pero creo que lo comentas tú: es una serie de, de 180 minutos y bueno, Santos eh, intentará proponer su juego tanto de local como de visita, entonces. Eh, supuesto que queremos aprovechar la localidad nuestra gente el apoyo de nuestra visión y realizar un gran partido mañana para para poder ir a méxico a, a, a hacer otro gran partido la probable alineación del Santos Laguna en este partido contra Cruz Azul es la misma que ha jugado prácticamente toda la liguilla, con Carlos Acevedo en el arco, por derecha Orrantia y por izquierda eh, Omar Campos en defensa, Félix Torres y Mateus Doria en la central. La contención con Alan Cervantes y Fernando Gorriarán y los volantes ofensivos, por derecha Juan Otero, por izquierda Ayrton Preciado que se recuperó en la parte final del campeonato, Diego Valdés como el enganche y en punta Eduardo Aguirre, esta sería la alineación con la que Santos Laguna buscaría tomar ventaja en esta serie final contra Cruz Azul. Marce, muchas gracias. Las finales de Santos. A ver, vean nada más: Invierno 96, sí fue campeón. Sí. Hay que recordar que después de Cruz Azul uno de los que más ha perdido en torneos cortos es precisamente Santos, sí, con aquel gol en fuera de lugar de Jared Borghetti, que lo tendremos más adelante por supuesto, en el verano 2000 contra Toluca, no, contra Pachuca sí fue campeón, lo dirigía Quirarte, contra Cruz Azul en el 2008, sí, eh, hemos hablado de esa final, lo dirigía Daniel Guzmán. Contra Toluca y contra Rayados en el 2010 las perdió Romano, aquella de los penales contra Toluca, entre otras tantas. Jared Borguetti está con nosotros para las frases de la final, las frases de lo que será la final de este torneo Guardianes 2021, al menos del partido de ida también. Don Jared Borguetti ¿cómo le va? Lo saludo con muchísimo gusto, si no tuviera gusto no lo saludaría. Pero ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, en un momento vamos a ir con Jared. Leía sus labios, dice todo bien, que está entusiasmado y que cree que Santos va a ganar. <risa> que va a ganar el Santos. Que va a ganar el Santos. Es que bueno usted bolear. para leer labios, eh, ya vi. Sí, sí. No, no, no, no. Yo ando o en sea, todo. En todo. Y en tengo todo. oído pero, pero de tísico, además. Sí, sí, sí. Con usted hay que aplicar la de los futbolistas, que hablan así. O sea, si Siempre. voy a hablar de ti con pie, te va a tener que ser así. O sea, ustedes pero pueden hablar así. El problema es que tienen micrófono. Correcto. <risa> sí, es, que mejor le mando un besito a mi chivo hermano. Y, y, sí, sí, sí. sí, ya sí, sí. Lo recibí, chico, bueno, en un momento mencionar vamos a escuchar. Ahí está. En, ahí, en el lugar. Ya escucho a Jared. Ay, Dios ya Dios. escucho Jared. ¿Ah, ahí está Jared. hola. No. Señor Borghetti, ¿me escucha usted ahí? Ve nomás qué sala tan espectacular. Y que sala espectacular. No, no. Un audífono de uno y de otro. No se escucha, pero bueno. A ver, a ver, lo que vamos a con Jared ver. Y ahorita lo borro, pero pongo lo de los suyos A ver, Pietra Santos es mejor que Cruz Azul en Es mejor que Cruz Azul en velocidad Ok Rescato sobre todo eso que hace mucho daño, ¿no? Muy bien Bien aplicada Velocidad Adalberto Franco Señor. El mejor estratega en esta final es Uf. O se la pregunta al profe Sí, vaya con el profesor. Sí, okay. Esa pregunta es más para no, el profesor. Okay. Es para técnicos. No, es sí, ti. No, no, no. Si yo tengo que quitar el pan de la ti. boca, con el profesor. No, Adelante. No, es para ti, es para ti, no, es no, para ti. Por tí. favor. Profesor. Porque yo voy a decir, los dos son muy buenos. Mejor. O el, fin, sí. el que gane. Profe, pero usted ya es más televisivo, ya se compromete más. Ya. Sí, pero perdón, la pregunta era para mi compañero. Bueno, no tiene mí. razón, ahí sí, sí tiene que razón. Que no le quieran acomodar cosas, cosas que no, le corresponden, por no le corresponden. El mejor estratega en esta final, Adalberto, pues es... ¿no es el que gane, porque si gana Reynoso vamos a hablar maravillas. Chivo Hermano, no Es el, no el sea que gane, ya está. Chivo Hermano, no sea usted. ¿Qué? sí Diga, pero que el sí que soy, gane? O sea, ¿Qué es igual, eso? sí eso? No. Pues el que gane, Pietro. A ver, si gana Reynoso, nadie le va a alegar nada que si fue defensivo, que si tenía mejor plantel, que si podía... Nadie va a decir nada. Si lo gana Almada, vamos a decir, oye, qué bárbaro, qué estilo, se disfruta, se agradece. Es así. Es a así. ver, pero y no es más... este yo hubiera opinado igual que usted, compañero. <risa> <¿Tazor>? yo, sigo <risa> así así que profesor. yo sigo Exacto así. y concreto sí. y... A ver. Correcto. Oye, y... muy bien. Reynoso bueno lo que pasa es que los dos le mueven le mueven a sus alineaciones en el en qué sentido pero Reynoso sí nos ha demostrado rotaciones cambios de línea cambios de media cancha eh, última línea ofensiva. Cambia más o tiene más variantes o modificaciones que Almada de Alberto. ¿No es más estratega el Además, peruano? Te iba a decir algo. Sí. Almada sí. se aguantó toda una temporada sí. sacando jugadores jóvenes okay. Mexicanos. de la cantera. Sí. Eh, estaba lastimado uno, estaba lastimado sí. el otro, uh -huh. estaba lastimado Valdés. Gorrerán estaba lastimado, tuvo sí, que habilitar sí. a su cantera. Entonces para diga Almada. Soportar no, le estoy comentando ah, a Adal, Ya, okay. simplemente. Es, decir, no, es que es cierto. ¡Los diga vamos, Almada, es vamos. cierto. Su juventud le ha respondido. No sé si en la final, porque él mismo lo resaltó en la conferencia el otro día. Tú dices Pero, que oye, no? Campos tiene 18 años. El uh -huh. mudo de Eddie Aguirre tiene 22. Lo de Santi cuando entra. Eh, lo de Osejo. En fin, eh, le, le ha apoyado. ¿Entonces Pietra y para le ti? respondido. ¿Para ti quién es mejor estratega? De todas maneras, yo pongo a, a Reynoso, okay. por lo que ya señalabas bueno. al principio, pero, pero Armada ver. ha tenido un gran trabajo. Yo ya pongo Jared, a Reynoso. Ya está Jared Borghetti con nosotros. Jared, ¿estás ahí? Eh, Lobito, ¿estás ahí? Sí, aquí está, aquí está. Aquí está. Aquí Zorro, está. Déjame, déjame acercar sí. para soplarte el oído. Ahí está. Ya, para acá ahí está. En fin. A ver, hermano. Santos es mejor que Cruz Azul en... En, en este momento es mejor que Cruz Azul, que ha jugado una mejor liguilla, porque ha sido eh, más regular en, en los partidos que ha jugado. En regularidad. Ok. En regularidad. En esta liguilla. Laridad. En esta liguilla. Ok. Eh, aclaro. En liguilla. Pongo asterisco ahí para que se entienda que es liguilla. En regularidad. Ok. El mejor estratega en esta final, y ya escuchabas a los compañeros, para ti, Jared, es... ¿El mejor qué, perdón? Estratega, técnico. Eh, el que ha mostrado más variantes y que ha hecho sí. que el equipo juegue diferente es Reynos. Okay. ok, ok, ok. perfecto. Muy bien. Esta noche habrá espacio goles. ¿Cuántos goles habrá esta noche, Jared Borghetti? Habrá Goles, son pocos goles, yo creo que un 2-1 a favor del de local. Ok, eh, 2-1, son tres. Bueno, 2-1 son pocos goles, no sé, las apuestas eh, ya No, tres, son, más, son altas, más, ¿no? son altas, tres. ¿Son, pues son ha, altas? Ha, ha, Ahora, bueno, altas, okay. pues, altas, altas. Eh, Pietro, tú deferías, porque tú dices 0-0, ¿no? 0-0-1-1, yo digo empate. Eh, sí. Yo decía 1-0 Santos. ¿Es bajas, profesor Mario Carrillo? 1-0, Santos. Pues son bajas también, ok. A ver, Jared. Cruz Azul, esta noche. Y queda el espacio para la frase. Va Esto. a perder. Esta noche. Se, va se le aparece a un guerrero. Perderá. Ah, caray. esta no ¿Por qué va a perder, Jared? Porque Santos ha aprovechado bien la condición de local. Porque va a haber un 70% de afición que seguramente puede ser un poquito más 75% <risa> así es que creo que eh, esa, esa posibilidad de poder eh, tener a tu gente en el estadio cuenta bastante o sea, va a haber un lleno al 75% <risa> máxima capacidad permitida es correcto. Y un poco no, no, más, no, ¿sí? es, es ironía o sea, va a haber sí. lleno al 75% sí. ¿tú vas a estar, Jared, en el estadio? ahí voy a estar, compañeros Bien. A ver, eh, entonces por la cuestión aseguro de la camisa. Te seguro que abajo de esa camisa trae un escudo del Cruz Azul Alvarito, ¿eh? te lo aseguro. Lo único que traigo es piel, hermano, piel, pechito, mi o pechito. Un tatuaje. ¿Y el azul? Sí, fíjate que ¿has visto los yakuza, Pietra? Ay, a los yakuza. Ay, tengo, pero pero no se ve nada, no se ve nada. A ver, Adalberto, Alberto. Señor. Para ti no va a perder Cruz Azul. ¿Cómo? Para ti no va a perder Cruz Azul Esta noche sí, ah, sí. te dije, 1-0 sí, ¿Por, dije. Qué? Esta ¿Por noche, qué? Esta noche, esta noche Sí veo qué? a Cruz Azul siendo campeón okay. Pero esta noche gana Santos Perfecto Señor Borghetti, le mandamos un abrazo, muchísimas gracias Saludos como siempre, disfrute del partido El joven Borghetti Gracias Tras la pausa, Zidane deja el Real Madrid El profe Carrillo Ya está listo Ya está listo sí. Para volver a Madrid macho. Ah, ¿Hay que hablar más? Disfrutar al aire libre es esencial, pero también...